El Cash Show del Paisa Movement en escena, Juaritos, hey, Denver 303, estamos en Guanatos. Mi segunda casa, locos de Juaritos, ya saben que tranza. Saca la caguama para pasarme de lanza, aunque ande en el piso, los haters no me alcanzan. Queman muchos huevos, pero no tenía ni en casa. Tanta pinche y falsedad es la que me cansa. Mantén la real, te sale más barata. Me dice el micro que me pasó de riata, porque lo estoy yo humillando, por eso no avanza. Viene intoxicado, rolando en la rampla. la raza, puro colmilludo, no chavalas ya no pasa balas ba, ba. directas pa' tu cara cara puras intenciones sanguinarias por eso babladores no hacen nada Apalabrado con la raza bien pesada listo pa' la guerra como corre el agua cero miedo pues no hay falla enemigos no traen batalla la pesadilla cuando limpio la escuadra saben bien pues quien manda malandros seguimos representando de los pachucos paniqueando, la sonda de la muerte conectando. Paisa sucio representando. Came from the struggle y nunca va parando. Paisa sucio representando. Came from the struggle y nunca va parando. La vida